Estás bien, normal y de repente notas que te empiezan a temblar las manos, sudas eh, seguramente te estás teniendo un ataque de ansiedad. Te he pillado, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez sin darle like al vídeo? ¿Sin comentar? ¿Sin compartir? De verdad, tío. Y encima tienes las membresías. Vos, Big Boss y Final Boss Project. ¿A qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. Hemos tenido un día de mierda todo nos ha ido mal y todo está mal y nada va bien así que lo mejor que te recomiendo es que me sigas ¿de acuerdo? busca un lugar donde te sientas seguro por tanto estés... tienes que estar solo es muy importante que tengas que estar solo estar solo te ayudará a estar tranquilo y demás ¿ves? ¿aquí? sí ahora porque está abierto el esto, pero si lo cerramos realmente no nos no escuchará ¿Vale? Pero veis que casi no hay silencio. Hay silencio casi absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, te recomiendo que. Si puedes sentar. O sea, si puedes no sentarte, no te sientes. ¿Vale? Pero si no te coges una silla, no te sientes en el suelo. Pero bueno, nosotros lo haremos como si lo decíamos, en el suelo, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es respirar, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a respirar? Respiramos por la nariz, sacamos por la boca, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos. Sostenemos. Y luego. Es hora que baje. Nuestro BPM, nuestros pulsos, nos vamos a calmar bastante, ¿de acuerdo? Sobre todo, no sobrepensar. Lo que te está pasando es algo pasajero y se va a pasar, pero es importante. Repítele lo suficient las suficientes veces. Luego, otra cosa, te puede ayudar estar apoyado en una pared, ¿vale? Y hacerlo mientras estás apoyado en una pared. Estar recto te dará sensación de relajación. Probablemente cuando estamos ansiosos estamos muy echados para adelante y eso no te va a ayudar. Luego, nos sentamos. Espalda con pared. ¿Vale? Y aquí os recomiendo varias cosas. Uno, si tenéis series, series. Si tenéis música, os ponéis unos casquitos, os ponéis la música, con calma, tranquilidad y sin, sin, sin tener que agobiaros demasiado. El agua también os puede ayudar, os podéis pegar una ducha que os relaja mucho. Recordar la respiración, intentar, hablar... Pero relajar bajito para ir relajando Que todo vuestro cuerpo adapte a otra posición Entonces como, no me pasa nada, estoy bien Simplemente esto es pasajero y ya está Intentar no recurrir a la comida porque Normalmente cuando tienes un ataque de ansiedad Pues lo que tal es recurrir a la comida Y luego hay otra cosa que os puede ayudar mucho Y lo digo para, para gente como yo, por ejemplo Que me pillan ataques fuertes Y es el último paso ya Que esto está frío el suelo ¿De acuerdo? El frío nos puede ayudar, vale, a bajar tanto estamos muy ansiosos, porque la, la, al final la ansiedad lo que genera es mucha calor. Entonces los, nos tomamos, quitamos gafas, aquí nada, o sacamos secos sí. y ya en el sol nos ponemos un cojín, vale, que no, ahora no lo tengo, pero es así y respiramos. Intentamos aislarnos de todo lo que nos rodea hasta que tal, que podemos hacerlo con la luz apagada mucho mejor. Para que los ojos se relajen, el cuerpo se relaje y daros cuenta que la mano ya no vibra lo mismo que vibraba. ¿De acuerdo? Y eso es porque trabajamos la ansiedad. ¿De acuerdo? Es muy importante que os dediquéis cada día a hacer esto. Eso podéis hacerlo a través de esto, a través del yoga, pero si os pilla un ataque fuerte y decir, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, es eh, calmaros y decir, eh, tranquilo, estás bien. ¿Vale? Simplemente es un mal rato, se va a pasar y estarás bien. ¿De acuerdo? La depresión a veces ataca y te ataca directamente Y no sabes muy bien cómo va el tema Por eso te digo, por mucho que... <ríe> Relájate Intenta moverlos, poner las manos en algún sitio quieto En el que estés cómodo Y respira Hasta que esas respiraciones Se vuelvan normales Y puedas mejorar mejor la ansiedad y todo eso Te lo dice una persona que sufre de convulsiones incluso ¿De acuerdo? Entonces eso te va a ayudar... Eh, bastante, así más iremos haciendo más tipos de vídeo de cómo atacar ciertos aspectos o si dejáis preguntas en comentarios os ayudaremos, y ya lo último que os recomiendo es, para ya incorporaros porque si no os va a costar mucho, os ponéis con la espalda en el suelo mirando a un punto fijo y respirando y ver, fijaros aquí Un punto fijo, no penséis en nada y si podéis, y si, y si pensáis en algo, pensar en algo positivo pensar en la última vez que os lo pasáis, bien, en una película que os gusta Yo hay una cosa que me ayuda muchísimo y escoger y recordar, por ejemplo, el principio de un juego y yo, por ejemplo, recuerdo el principio, o el principio del rey león Entonces me hago el como Y vas a decir, que gilipollez te ayuda a concentrarte ya que dejes de sobrepensar en algo, porque te concentras en un punto en concreto. Y tú estás... ¿De acuerdo chicos? Sin más. Nos pues vemos en el próximo vídeo, eh, y recordar no estás solo, y mañana será el mejor día de tu vida.